It can. Hernández Luña y soy profesor aquí en la Universidad Francisco Marroquín. Hoy tengo el gusto de presentar ...al profesor Miguel Ancho Bastos Bubeta, profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...de la Universidad de Santiago de Compostela y, eh, bueno, es un momento muy especial porque este fin de semana... ...aquí en la Universidad Francisco Marroquín recibirá el, doctor, el doctorado Honoris Causa en Ciencias Sociales. La idea de esta entrevista, de esta conversación entre nosotros y con ustedes es conocer la vida del profesor, cómo, cómo ha sido su viaje académico, su viaje intelectual, hasta llegar a las ideas paleoconservadoras que defiende en la actualidad. Pero, como siempre, ya saben que en esta casa iniciamos con una pregunta sugerente y tal, el, el título de esta entrevista pues es un título que, que muchos de ustedes pues, pues, ya conocían por conferencias, etc. ¿no? Eh, la idea es iniciar, profesor, con una pregunta, que, que seguro le encanta responder, que es, ¿por qué las sociedades abiertas, las sociedades de libre mercado, las sociedades capitalistas, en definitiva, son eh, quizás moralmente mejores o son eh, más propias para la vida en comunidad que el socialismo como forma de organización política? A ver, cuando hablo de capitalismo, bueno, malo, obviamente, no es una frase muy rigurosa, académicamente. Es una expresión que uso yo para, pues, para plantear el debate. Es por una cosa, porque yo no me, no me gusta... No, no creo en la idea esa de que las posiciones medias o intermedias son mejores que las posiciones extremas. Parece como si la posición extrema estuviera menos, menos rigurosamente fundamentada. Y además, a mí siempre me gusta discutir pues, entendiendo bien y, y justificando por qué lo hago y, y profundizando en el, en el tema, no siempre estando en el medio ni fu ni fa es lo mejor. A veces es lo más sofisticado, lo más complejo, es entender cualquiera de las dos partes en, en conflicto. En este caso, especialismo y capitalismo. Si yo capital, eh, pienso que el capitalismo es un sistema más aceptable para la vida social, es básicamente, bueno, por, por varios motivos. Uno, porque favorece, uno favorece más la, la libertad. La libertad del de, de ser humano de llevar a cabo sus propios planes y sus fines. O sea que no, no tiene que someter su propia vida al designio de, de otras personas. ¿no? O sea, tiene, tiene un, hay un elemento también moral ahí. Decir, yo porque tengo, la propiedad de plan, la propiedad de planificación, implica que una persona pues, tiene que someterse al dictado de normas, leyes o cosas que puede decir que tiene que trabajar donde, más o menos donde le dejen, tiene que, tiene que vivir donde le digan, tiene que comportarse más o menos socialmente, en las, no puede leer lo que, le de, lo que quiere hacer, que alguien decide por él lo que tiene que hacer. Aunque sea algo, aunque, aunque sea algo garantice unos mínimos. Yo, cuando discutimos estas cosas... Digo muchas veces que los animales en el zoo tienen comida, tienen sanidad, y tienen una serie de cosas. En cuanto abren las puertas, en cuanto pueden, salen. <risa> o teniendo... Porque la gente, el ser humano no solo quiere el mínimo, sino que quiere otras cosas más. Además, es que los hacerimos ni siquiera garantizan los mínimos, tampoco. Sí, claro, <risa> claro. Claro. Ahora, ese profesor... Ese es el, ese el problema. Y después, claro, el, el capitalismo también porque genera otro factor que no se debe desde ya. Es que... Y eso que yo no soy utilitarista, es porque, primero, yo entiendo que con él los pobres están mejor que en otros sistemas. Lo, lo digo así de claro. Y además, honradamente, si yo defiendo esto, es porque entiendo honradamente que los pobres están mejor en otros sistemas que en, que en otros sistemas. Uh -huh. y, lo, y se puede ver fácilmente, ¿no? Los pobres y la, la gente humilde, creo que, yo creo que debe seguir mejorando. Hay mucho por hacer, pero creo que mejoran o viven mejor, en, por menos en términos económicos, incluso en términos de libertades, que en otros... Que en otros sitios. Y además, la abundancia en general del capitalismo tiene consecuencias positivas. Pensamos siempre en el capitalismo como un consumismo, que gastamos cosas de lujo y tenemos teléfonos móviles de oro y cosas por el estilo. No. Yo pienso, por ejemplo, que barata las medicinas. Es una cosa fundamental. Sé que aún falta por hacer, pero consigue que las medicinas los medicamentos sean fáciles, que la educación se haya abaratado muchísimo. Cualquiera en un teléfono móvil puede acceder a tutoriales, a, a, programas de, a programas educativos de todo tipo, tiene acceso a decenas, centenares o miles o millones de libros en, que se pueden bajar fácilmente de, de páginas que hay, eh, como Google Académico, así que, es que tienen centenares de miles de publicaciones. Hay muy, los, las grandes obras de la cultura son accesibles, tanto de la música... ¿Quién iba a decir? Por ejemplo, claro, son cosas estúpidas, pero dice cualquier persona puede escuchar una sinfonía hoy sin problema? Como, lo, como lo, es tan fácil como bajarlo del móvil, solo pensé que hace 50 o 60 años escuchar una sinfonía. implicaba un desembolso de dinero muy grande, bien yendo a un concierto, bien teniendo que comprar un disco caro de música. Y hoy en día podemos acceder para toda, la gran música. Podemos ver en nuestras pantallas todas las obras de arte, cuadros artes, esculturas, a menos uno es como verlo físicamente, pero se aproxima bastante. Si tenemos, si tenemos gusto por el arte por la cultura es facilísimo hacerlo. Tiene acceso, por ejemplo, a mejores alimentos, a, a, a cubrir mejor las, las, los infortunios de la, de la vida, ¿no? Las casas, por ejemplo, mejoraron mucho, también para los pobres, para los más humildes. Eso es lo que me gusta a mí. Ahora, mm. profesor, durante su viaje intelectual, porque al final... Creo que todos viajamos intelectualmente leyendo, escribiendo, aprendiendo, ¿no? En sus orígenes era socialista o ver, liberal. Mi, mi adolescencia sí era más bien de derecha, pero era una derecha no ilustrada, era una derecha siquiera instintiva, sociológica, me gustaba, no, estaba más como, no sé por qué, no sé, a lo mejor la razón, este <risa> especie de confinamiento, o, o no sé, no sé exactamente qué se debe. Era, era, digamos, un conservador. ¿Un conservador normal. Galleguista. Yo sí siempre lo fui también. Nacionalista ¿sí? gallego, pero conservador. Siempre, siempre estuvo. En la universidad, en cambio, a ver, a mí la, yo estudié ciencias económicas, para mí las ciencias sociales siempre me gustaron mucho. Estudié políticas también. Siempre me, me gustaron mucho, mucho. Yo quería como una explicación de lo que pasaba en el mundo, porque hay cosas, porque hay ricos, porque hay pobres, porque, ¿no? porque unos países crecen, otros no crecen, etc. Ese tipo de, de respuestas y preguntas que, que es la desigualdad. Bueno, problemas que veía yo en la ciencia social, digamos. ¿no? Y en la universidad, para intentar responder, esas orientaciones que tenía yo. pero la universidad, la orientación formal, elaborada, que me daban la de corte socialista. No toda, pero casi toda. no o sea, o socialdemócrata o socialista. Nunca tuve un profesor en una universidad de, declaradamente capitalista o declaradamente, digamos, conservador. En, los, en mis tiempos en la universidad lo que dominaba era ese tipo de ambiente. Yo las explicaciones que recibía del funcionamiento del mundo económico, del mundo político, del mundo social, estaban orientadas a estas cosas. Como era la única orientación que yo tenía que y yo, que yo vi, pues acabé aceptándola. Porque... O sea, se hizo en sus años universitarios ¿Se hizo socialdemócrata? No, no, socialista y bastante. Socialista y bastante. Y bastante. bastante. Como los Pero grandes, también, ¿no? Siempre galleguista. Eso sí que no me lo cambia nunca. Sí, sí, sí, sí. <risa> o sea, un galleguista de izquierdas. Sí. Un, un, para los que nos ven desde España una especie de bloque, ¿no? Algo sí, así. sí, sí, sí sí. Bloque, sí. sí, sí, sí. Siempre un respeto sí. y muchos cariño se los tico teniendo. Sí, sí, sí. ¿Y, y, ¿Y cómo se produce entonces el cambio, no? Porque, porque al final, ¿cómo se transita, digamos, desde el socialismo... Al paleoconservadurismo. Pues curiosamente, por un profesor muy bueno que tuve yo, que es que era Don Ramón López Huevo, que era es, decir, que era un socialista como muy sistemático, estudiaba, nos explicaba el socialismo muy bien. ¿no? Era, bueno, tenía experiencia este socialista, no es que explicara socialista. socialismo, digamos, que su orientación del, del estudio tenía, pues, cierto, se cara el socialismo, digamos, ¿no? Pero honradamente él decía, bueno, discu discutía y nos explicaba. Y decía, pues, los principales rivales del socialismo son estos, y nos explicaba mí. Fue la única vez que lo vi en la carrera. Por no lo explicaba, pues el socialismo y tal. Y fue cuando yo empecé a mirar estas cosas. Una serie de casualidades, el libro de Hald la conmemoración, la suerte que tuve yo de tener una especie de biblioteca de una fundación que podía acceder yo, una fundación de un, de un viejo galleguista, de un Saime Isla, en paz Descanse, no que, que era un, una especie de filántropo de los que había antes pues invirtió mucho en comprar libros y tenía así una serie, que era una fundación cultural, y tenía buena parte de, de los libros de economía, pues del de Fondo de Cultura Económica, tenían allí, recuerdo te siempre, el Capital e Interés de bombaber que es un libro muy raro, tenían la Acción Humana en la edición de Villalonga, no en la, no en la moderna de Unión, ¿no? y tenían un montón de, de libros raros, y yo las tardes de verano las pasaba allí. Pero po podía acceder a ellas, me dejó la llave y podía acceder a Siempre tuvo la afición a la lectura, sí, sí, sí. un, un sí. devorador de libros. Me gusta, no sé si es devorar, me gusta. Es una especie, me siento digo, como cada día tengo que aprender algo con respecto al anterior, ¿no? Sí, sí. Y yo si me hago preguntas, yo busco la respuesta. Y digamos, y, y la busco la respuesta los no es que saben más que yo. Acaba, acaba mm. su licenciatura, ¿no? Sí. E inicia sus estudios de doctorado. Sí. Ahí ya es liberal. Digamos, o ya con la ideas Empiezo a serlo. Ya con la tesis ya un poco pesada. Básicamente, entonces... Siempre dije, don José Vilas, que es mi maestro, y con él siempre tuve... El querido profesor Vilas, que en paz descanse también. fue profesor suyo. pues Siempre tuve mucha libertad, mucha libertad para y Siempre me dejó hacer, digamos, siempre que lo hiciera bien. Cuidado. Siempre que lo hiciera bien. Y... Me dejó investigar, me dejó, y yo se lo agradezco mucho. Y empecé, yo, y empecé a. Hay directores que eso como que se meten más en lo, lo que hace el estudiante. Yo no, no tuve esa. Tuve la suerte de que me dejaron hacer lo que quise. Sí, sí, sí. Y sí. pude yo investigar y desarrollar sobre sí mismo. Pero cuidado, mi tesis era sobre la administración pública. Ya metí algunos temas liberales, pero yo no, ni, no, no pasé del radicalismo al otro, sino que fui. fui eh, Evolutiva de, de, y progresista. Conservador, tipo neocon. Fui haciéndome pues, liberal. Minarquista hasta llegar al, al ANCAP. Al anarcocapitalismo sí. y paleoconservador. Sí, Llegué, llegar por, por vías naturales, por, por pura deducción lógica. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y desde, desde, desde sus estudios de licenciatura quiso dedicarse a la docencia y a la investigación. No? Ahora Yo quería un trabajo que me permitiera estudiar y leer y eso me lo permitía. Básicamente fue. Yo creo que sí, me pude trabajar en más cosas. Tiempos pues, no, no era difícil tener licenciatura, siempre pues, no era especialmente difícil encontrar un empleo. Sí, ¿no? yo la verdad, es época, que, por lo menos. Yo, la verdad, es que eh, como eh, muchos de los que nos están viendo saben, tuve el placer de, de estar en el aula. No, eh, y, y tengo que decir que, que, claro, somos muchos los que recordamos las clases con usted porque son clases de discusión de diálogo de tensión bien, bien sí. recibida, algunas veces hay calentones y la gente habla más alto de lo, que, de lo que debe, pero la verdad es que son clases muy dinámicas. Desde el principio tuvo esa filosofía de, ver, de, no sabía, de estar en el aula y de la docencia, ver, no del podía, diálogo. Yo no podía saber si a ser un profesor o no hasta que lo fui. Es, es una cosa extraña, ¿no? Porque no, no, hay una, no hay una prueba previa. Tú luego lo que sabes hacer es estudiar, escribir y estas cosas y si haces, escribes. Si estudias, te sueltan, te dejas el ponerte dentro de una clase, no, no, pero no, yo no sabía si iba a hacerlo bien o mal, no, eh, no sé cómo lo hago, ustedes sabrán si lo hago bien o mal, eh, supongo que dependerá también de la opinión de cada uno, como es objetivista que son, pero lo que sí que sí que quise hacer cuando hace el trabajo es, yo, a ver, quería mmm, que fuera la clase como viva, y tenía en la mente los modelos de los profesores que más me gustaron a mí, e intenté más o menos hacer, pasar por el tamiz de, de cómo soy yo, hacer más o menos, ver cómo hacían ellos, ¿no? Intentaba e intento hacerlo. No, no, no, definitivamente. A veces me sale, a veces no me sale. Sí. Yo creo que siempre le sale. Lo más sí. es que es muy injusto, es muy crítico consigo mismo sí. siempre, pero en realidad, en realidad... En realidad yo no recuerdo, o sea, son las clases más dinámicas que recuerdo, las de más discusión. Al final eran clases que ahora la nueva pedagogía habla del método socrático y tal. Es pura no. socrática. Yo también aprendí una cosa como estudiante y es que... Si a mí me sueltan una cosa, yo la aprendo y la, y la repito, y después nos olvidamos. Porque lo, lo hacemos meramente para probar. Si yo no consigo que la gente o mis estudiantes se interesen por lo que estoy haciendo, por lo que estáis haciendo, por lo bonito que es lo que estamos estudiando, no consigo nada. Lo que tengo que conseguir es que al salir de la clase discutan entre ellos. Que al salir de clase vayan a internet a mirar lo que dicen. Que vayan a la biblioteca, compren o lean algún libro. Es lo que quiero yo. Casi de clase, sigan. Y si se puede ser el resto de su vida. Estudiando lo que vinieron a estudiar, que es lo más hermoso del mundo. Las ciencias sociales. Las ciencias sociales. Sí, ¿no? Pero que sigan. En el caso de la política. ¿no? Pero que sigan. No, a ver, copiamos, repetimos. La pedagogía de la repetición. Tanto crítico Por eso dice una cosa, el estudiante la repite. Si repite todo, lleva un 10. Si repite la meta, lleva un 5. ¿No? Si no, a ver... Este tema nos gustó, entonces, ¿sigue la gente hablando a la salida de clase del tema o no? Eso Es lo que me preocupa a mí, más que lo que doy en la clase. Claro. Porque por mucho que material que yo les dé, van a buscar la forma de hacer una chuleta, van a buscar la forma de hacer un resumen, van a buscar la forma de, de aprobar o de chapar de memoria, pero sin, sin entenderlo. Si no consigo que lo interioricen, esto es, que lo vean como algo que les es divertido o útil en sus vidas, mal vamos. Sí, sí, sí. sí. sí. Siempre recomienda... Y bueno, y desde aquí llamo a todos los que nos están viendo a lanzar preguntas, todo este tipo de cosas, de temas de, de política pública o de lo que quieran. no Estamos hablando personalmente durante media hora y luego ya pasamos a preguntas. Pero eh, yo recuerdo perfectamente, yo era un joven de izquierdas, usted bien lo sabe, sí. eh, bochinchero, como se dice en Guatemala, me gustaba sí. la acción y la. Sí, sí, sí. O sea, Soy y, consciente. Pero sí. recuerdo, recuerdo. Su primera clase, que fue como un shock intelectual, fue como una bomba intelectual. Hacíamos bromas, mi promoción le llamábamos el BEP, Brutal Efecto Bastos, ¿no? porque era, como, era, era un cambio radical con todo lo que habíamos visto hasta ese momento. ¿no? Pero recuerdo el primer libro que me recomendó, profesor, porque claro, yo era un socialista, entonces al final, eh, claro, no, no, obviamente no conocía nada, ni de Mises, ni de Hayek, ni de nada. El primer libro fue La economía en una lección ¿Qué libro a lo largo de su carrera? Porque me imagino que ese modus operandi lo tiene con un montón de estudiantes, ¿no? Que se acercan a su despacho, como me acerqué yo. Oye, lee este libro, acércate a este. ¿Qué libro es el libro que más ha recomendado para empezar? A ver, para empezar. En el las idea... ideas del libro. A ver, yo empezaría por ese, es muy, es muy claro. Oh, también el de Faustino Valverde, que está muy bien. Pero no, no me refiero a eso solo. Yo intento, la medida de que puedo, de darle a cada persona su libro libro mm. y yo no quiero llevarlos a ningún sitio, no quiero hacerlos liberales pero si les hace liberales bien si no, yo supongo mis doctrinas pero no quiero convertir en poca de mano se puede mm. se es, puede y ni quiero tampoco ¿no? y, y ni es mi intención hacer eso pues la gente supongo que todos tendremos nuestros tics ¿no? pero yo intento que la gente por ejemplo los exámenes sea libre no que no que no tengan que me odio que digan lo que digo yo porque lo digo yo odio, si, si lo piensan bien si no lo piensan y están en cuarto, que lo pongo solo quiero que el, trabajo, el examen esté bien hecho es lo que pido yo, ¿no? Y tú cada persona busca sus libros, entonces lo que busco es que les guste lo que están haciendo, e intento que les guste desde lo que les gusta a ellos, ¿no? Pues si le interesa una cosa, pues les voy a dar pues la guerra, por pues lo intento Aficionarlos a las políticas públicas desde la guerra, intento aficionarlos desde, desde, lo, desde el arte. Si les gusta el arte, de las políticas del arte, por ejemplo, de Bruno Frey, el, sí. el Mercados, por ejemplo, este es, tipo pues, de intento que vayan a desde lo que les gusta a ellos. Y eso sí me gusta, provocarlos, si son de una cosa, darles de la contraria, para que las ideas peleen en su cabeza. ¿Eh? Para que saquen sus conclusiones. Lo que, lo que no me gusta es, es que una persona sea de derechas o socialista solo porque eh, toda la vida fue. No, me gusta que si, si es socialista sea después de haber analizado el socialismo, pero también analizado los contrarios, y así es, así es. entonces que saque su conclusión. Pero no porque solo haya oído el socialismo, como me pasó a mí, no. Digamos que yo académicamente prácticamente todo lo que aprendí fue el socialismo, hasta quinto de carrera prácticamente todo lo que aprendí fue socialismo. Académicamente hablando, elaborado, riguroso, con libros, no. Pues, no, no es que no hubiera, es que no no tuve acceso. No sabía que existían otras cosas. ¿Lo digo en serio? Sí, sí. No. Bueno, mm. creo, que, creo que somos muchas las personas que nos ha pasado eso, ¿no? A no ser que nos encontremos con usted o como, con profesores, con don Jesús Huerta de Soto. Sí. Bueno, ahora hay más. Es verdad sí. que... Es, esa es otra buena pregunta. Eh, ¿Cómo ha visto la evolución de las ideas de la libertad? Ah, bueno, es espectacular. Espectacular. Cuando yo empecé en esto, la ultraderecha era Popper. Y ahora Popper es lo que es, un tibio socialdemócrata. ¿Qué es lo que es? ¿No? Sí, sí. No, pero era la ultraderecha en su momento. Mira cómo era la, la sí, sí. academia en su momento. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y es lo que es un socialdemócrata que defiende una, una especie de ingeniería social a mardiscos, a trocitos, así a... a a pasitos. O sea que, sí. eh, eh, con, con base en su experiencia... No, no hay mucho, hombre. Ahora, de entrada, mire, hay libros. Eh, libros. Antes no había. No, no, era muy difícil encontrarlos. Después empezó a editarse algunas cosas, ¿no? Había que repito aquellas ediciones viejas, de Villalonga... O... Yo, las librerías, por lo menos aquí en Mecos, no tenían ese tipo de libros. No tenían ese tipo de libros. Es curioso, ahí se si puede... Decir que hice algo en mi vida fue que ahora en Santiago las librerías tienen todas libros de es buena verdad. En de, Santiago todas las librerías tienen la, las ediciones de Unión Editorial. Unión y otras editoriales. Sí, sí, sí, sí. Antes, no, antes no las había, digo. Se empezaron, sí. se, se empezaron a pedir y tal. Ahora casi todas las tienen. Y creo que es, creo que es una buena una buena. No sino porque se, se, se incrementa el pluralismo. No, antes no había cosas de esas. Ahora hay Internet. Me acuerdo yo cómo, cómo me costaba a mí conseguir los artículos de los libros, los de Rothbard. Qué complicado era conseguirlos. Cuando empecé con estas cosas. Cuando iba a hablar de Rothbard, que fue en el año 95. O sea, sí. llega a Rothbard en el año 95. Llega la tica Libertad sobre aquellos años, sí. Pero el resto de la obra. Que la... Bueno, fue que empezaba el Internet, pero es que el resto de la obra era imposible de conseguirlo. A ver, antes se podían pedir libros en inglés. Tardaban mucho y eran muy caros. Y no, y no se podían comprar todo lo que quería. No es como ahora que vas a estas librerías electrónicas le das un botón y ya te lo mandan. Antes no era así. Tenía que pedirte el librero. El librero o el bibliotecario, que era un profesional. Y tardar varios meses en traértela. Y no te las traían todas. solo lo que tenían ellos, digamos, el límite de plata que tenían. Entonces, tenemos mucho más presupuesto. Y tenemos internet y tenemos librerías online. Ahora es fácil hacer las cosas. Es que eso, la gente no se da cuenta. Y ¿Con su experiencia no en el aula ven más liberales que antes o menos? Sí. sí. No solo liberales, que antes... Ambas... Ocurre una cosa nueva, porque ya llega gente que ya sabe lo que es. Claro. Y eso también es un logro muy grande. ¿No? Que no... Antes, eh, muchas veces, la primera vez que oían estas cosas era, era conmigo. Me pasaba muchas veces. Ahora no. Así que sigue habiendo gente que es la primera vez que lo escuches conmigo. Pero ya hay mucha gente que lo sabe. Porque estas cosas del YouTube y así, como hay muchos liberales por ahí por un lado, y muchos lo hacen muy bien, pues eh, difunden bastante. Me gustaría, eso sí, una mayor profundidad. Que, que no solo se quedaran con el Youtube claro que fueran, que el Youtube sirve para hoy comentar libros, por ejemplo, como estamos comentando aquí, ¿no? que después que lo vaya a buscar además ahora es fácil que lo pueda bajar o, eh, o comprar por internet con dos clics sí, la idea sí. es que una generación digamos, aprende a través del vídeo y tal, pero, pero, pero efectivamente, ¿no? la idea es continuar leyendo, profundizando en sí. todo lo que tiene que ver con las ideas de la libertad, claro. A ver, que el vídeo es buena cosa por ejemplo, la idea sí. del podcast y estas cosas así para escuchar en la ducha, así me, me gusta mucho escuchar cuando conduzco. A veces cuando hago un viaje, cuando voy de Santiago a Vigo, así en coche, por la noche. Y así me gusta escuchar un podcast. Sí. Y vas aprendiendo y tal. De Pero cosas. la profundidad sigue estando la en el libro. La el, no profundidad, porque, básicamente porque tiene que sentarse uno sí, y, sí. y analizar las cosas. A mí, a mí honestamente... Que cosas abstractas que son, que son difíciles de explicar. Le tengo mucho cariño yo también al artículo como... Yo sé que hay una tiranía en el mundo académico de los journals y de los papers y tal... El artículo, por ejemplo, su artículo sobre Rothbard. Esos textos son, son muy buenos. Eh, no, para introducirte sí que muy bien. Son yo, muy buenos. Yo leo muchos papers, ¿eh? Yo sí, sí, no, sí. no separo las lecturas. También leo prensa, Cada uno tiene su ámbito. La prensa me da, me accede a muchas novedades, yo me hace a los debates del día. El, un, efectivamente, un paper concreto, ahora estoy leo un liberalismo nacionalista. No, bueno, pues, liberalismo nacionalista, me, este, estoy leo, ahora me trae una me me, me introduce al tema un punto concreto y después me lleva y si quiero ya profundizar, ya aparecen allí 40 o 50 libros para referenciados sobre los que trabaja yo. Sí, sí, Pero sí, claro, sí, no veo que, que haya que diferenciar unas cosas de otras. No, y se si pueden complementar. El podcast o el vídeo está muy bien. Para escucharlo, verlo de a fondo. A nivel de investigación mm. y de inquietud intelectual, profesor, ¿qué es lo que más le atrae en este momento? A ver, a mí siempre me trae la, la economía así, a ver, ahora me interesa mucho temas de colapso, ¿no? de colapso, o sea, de, de extinción, o sea, en, en plan catástrofe, ¿no? En, en plan que, que me gusta mucho, así me, es un tema que me, me gusta mucho, ¿no? Si, si el planeta se va a acabar, si el ser humano va a acabar, ese tipo de cosas así, si hay catástrofes existenciales, cosas así, ¿no? El tema a mí me interesa mucho, tema está, está muy de moda, entonces ese tema, esos temas me gustan, ¿no? Pero me interesa mucho la teoría del Estado. O sea, siempre ver qué es rayo es eso, cómo se organiza, cómo funciona, ¿no? Y, y es, fascinante, es, es fascinante. Es fascinante, es fascinante, Es fascinante ver cómo son las relaciones de poder al interior del estado, cómo la anarquía es sí. parte del funcionamiento del estado. Y después, estado. ya como curiosidad, también me gusta mucho el debate sobre la existencia de Dios. Sí, siempre ha dicho que esa es una de las grandes pues, preguntas, ¿no? A ver, hay dos debates para mí que me parecen muy, como muy totales. Es el debate del socialismo del cálculo. Porque no es solo un debate del cálculo, hay que saber de todo. De todo. Es eh, si decir, tiene que saber de mucha economía, tiene que saber mucho de política, tiene que saber mucho de, de, de sociología. No, es un debate como total, ¿no? Del, del socialismo, ¿no? A favor o en contra, pero es un debate muy, muy completo. Porque... Muy completo. Y el de Dios también es muy completo, en otros ámbitos, pero muy completo. Hay que saber, pues desde filosofía, hay que, saber, hay que entender un poco de biología, hay que entender física, hay que entender incluso algo de matemática, cosas por el estilo, ¿no? De, a mí es un debate fantástico. Son los dos grandes debates Además, desde su punto de vista. Para mí, y no solo eso, después debates de, pues de historia, de las religiones y cosas. Pues eso es un debate muy total también. Sí, sí, sí, sí, sí. Y no está resuelto, que la gente piense que sí. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Hay un tema, hay un tema, me consta también, que usted es lector de novela, ¿no? Yo también, o sea, en la, en la, en la noche, cada, cada lectura la noche tiene su momento del día, Sí, señor, ¿no? y con el café también, con el café de la mañana. Con el café de la mañana también. Depende. Si se en un caso fuera, si se en un caso con el periódico. ¿Y qué novelas sí. recomendaría a los que nos están viendo? Que seguro que muchos tienen mucha pasión por la economía y por tal, pero a lo mejor el noble arte de la literatura, pues también hay que cultivarlo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué tal el Rey de los Alisos de Michel Tournier? Michel Tournier. Hay un libro, hay otro que se llama Robert Penn Warren. Yo digo por meter en Robert Penn Warren. Por ejemplo, el, Todos los hombres del rey. Y después hay una edición chilena, que está en inglés, Worth and No Time. En español se tradujo como: El tiempo, tiempo es difícil. No, la vida es difícil, la vida es difícil, la vida es difícil. Es precioso. Bueno, son mis gustos, ¿eh? No tengo por qué gustar a otras personas. Sí, sí sí, ¿No? sí, sí. Después, claro, por ejemplo, en español, así, el Morsamor de Valera. Por ejemplo, puedo decir cosas raras, porque no gastadas, digamos, ¿no? También Borges me gusta mucho. ¿no? Sí. Pero bueno, puedo decir algunos algunos nombres. Mm. Hay, hay un tema que también es interesante sí. y que creo que los que nos están viendo deben de saberlo porque al final es un tema yo creo que gracias a usted pues hemos logrado construir una especie de comunidad ¿no? O sea, al final el showán de Lugo, las comidas del capitalismo, todas esas reuniones han logrado construir una comunidad Bueno, fantástica. eso no se debe a mí <risa> Pero se debe en cada momento a Ismael a Isma, a, a Noel, a, a los gemelos, Rodríguez los Carreiro Cameles. es un caso de... Porque yo soy incapaz de organizar una cena de dos. Sí, sí, sí. O sea, no soy un ser, no soy un absoluto desastre en organizar cosas, no soy capaz. No, pues, Ahora la pregunta ya es, sacar un billete de avión, una cosa, ya son cosas que me superan. Porque no soy capaz de organizar nada, necesito siempre apoyo para esas cosas. Y entonces tú en la suerte estás rodeado de gente que es como más más capaz para eso y que es más, como más activo y ¿eh? que funda, funda cosas y organizaciones y así. Entonces es muy Tuve esa suerte. Entonces, es, es pero, pero, no, pero no soy yo. Porque, porque no montan las cosas? Nos reunimos y entregamos ese evento de la boina del año. Que sí. yo tuve el placer de ganarla sí. una vez. Es una cosa muy. muy Mire que se puede retirar. ¿eh? <risa> lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé <risa> También están los, los estatutos. Los También están los <risa> estatutos. Ahora, ahora, la cosa. ¿Cómo se desvíe? La, co <risa> <risa> la cosa es. La cosa es. Eh, individuo y comunidad. Es importante la comunidad para el individuo. Muchas veces se ve a los liberales o libertarios no, eh, claro, como, como atomistas que... que, no, que la, como ser, así que actúa calculando sí, sí, sí, utilidades sí, sí. y opta por sí, la maximidad. Sí, no, sí. el ser humano está incrustado. Creo que que esté determinado. ¿eh? Pero está incrustado en una comunidad, en una persona... Tienes bastante ámbito para poder cambiar, por ejemplo, tú viniste a Guatemala, pues puedes adaptar otras comidas, a otras cosas y otras formas de vida. Pues puedes, pero no estás incrustado. al final naces con, pues naces con un idioma, ¿no? naces, con, pues naces con unas costumbres de todo, de todo tipo, desde vestimenta ¿no? hasta, hasta de sociabilidad, de alimentación, etc. No, a, mí, a mí, por ejemplo, es difícil que me gusten los insectos, dicen que en Tailandia que comen... Insectos si vale. Si nací en Tailandia, los comería, pero yo no estoy acostumbrado. Seguramente el sabor no me gusta. No tengo cosas igual que, por ejemplo, mucha gente de fuera del pulpo o el marisco les parece una cosa extraña. ¿Mm? Así es que me encantan sí. estoy, porque estoy incrustado eh, desde pequeño esos sabores, no y son los que me gustan. Que puedo eso acercarme, sí, pero es difícil que yo salga de mi comunidad. Es vale, sí, es difícil que me convierta en un vietnamita vietnamita, es decir, sí, podía ir para allá, pero no, ni hablaría bien el idioma, ni, ni, ni tenía las costumbres de ellos, ni los gustos de ellos, ni las formas de ellos. Igual que vietnamita se si Galicia. Es que es, que, es, que es muy. Entonces, no puedo ser yo lo que no soy. Es muy contraintuitivo, pero desde mi punto de vista, y creo que es una agenda clave, ¿no? Eh, muchas veces uno ve al defensor de la libertad como un individuo atomizado y egoísta, ¿no? y quizás sea lo contrario quizás sea lo más humano no porque Vamos es consciente de la comunidad en la que reside y de la obligación moral respecto a la comunidad Vamos yo, por ejemplo en mi pueblo en Asturias pues jamás se me ocurriría pues, fallar o sea hay como una obligación sí, moral, sí, sí, moral de no, de no fallar al vecino no al amigo y, me, me, me y al me, me, compañero es más solo es un individuo en una comunidad y eso la gente no, muchos liberales no lo entienden yo solo soy Miguel en mi comunidad <risas> Que saben, yo cuando voy a mis zonas, saben si me gusta el pollo o no me gusta el pollo, si me gusta el café frío o caliente, si soy yo. Pues, pues por bastos no hablan de esas cosas que se enfada, esas cosas, ¿no? Ahí soy un individuo. Sí. Para el Estado yo soy un número. Así es. Pero mis gustos, mis peculiaridades, o mi buen o mal carácter, lo que sea, solo saben los que me conocen. Y para ellos sí que soy una persona realmente individual. Con, con mis propias características. ¿No? Y las pocas conocen. ¿No? Es muy importante ser pues consciente eso. de eso. Come, come con sal o come sin sal. Sí. Es pequeñas tonterías. Pero cuando me voy a, voy a mi bar de toda la vida, pues la señora ya sabe lo que tiene que ponerme. No tengo ni que decir nada. Así ¿Eh? es. ¿Qué? Así es. La vecina siento, ya sabe. Así me vecina? siento yo. Me siento yo. Mm. Me siento yo. No, no, no, no como una cosa ritualizada, como darle a un computador lo que quiero en esas máquinas modernas de, de las cafeterías o de los sitios de restauración, ¿no? Sí, sí, sí, sí, total, totalmente. No tengo totalmente. que decir nada. Algo así con el, con el dedo ya sabe lo que quiero. Y, y si quiero otra cosa ya le digo, ya le, ya le digo después. No, no, ya nos entendemos, ¿no? Sí. Antes de pasar. Antes las pasar preguntas... que no, sabe que me sabe qué mesa me. Ay, me siento un individuo. Mira que la, la mesa tuya y no está, a ver si te la gusta, ese tipo de cosas, así, no? Eh, eh. <risa> ahí es donde se reconoce claro, la individualidad. Claro, yo estoy yo. Claro, mm. claro, claro. Que no soy un. que soy distinto de los demás. Curiosamente, profesor, así, así, después de todos estos años en la universidad, leyendo, escribiendo, dando clase, ¿qué es de lo que más se siente más satisfecho? No, no sé, a ver, yo. de, de intentar hacer un trabajo lo mejor, lo mejor que puedo todos los días. Hago, y después, de, sobre todo, de ver, de ver a, mi, a mis estudiantes, hechos hombres y mujeres de provecho. Puede parecer una tontería, y no, y no se debe a mí. ¿no? Que se debe a sus propios méritos, pero me gusta ver que por lo menos ve esa gente que, que va para adelante. Que, que, que lo que enseño yo a mis compañeros que, es pues, que es capaz de generar pues, gente que se defiende bien en la vida, que es capaz de man, mantenerse o vivir bien, incluso tener familia y cosas así. No que ver que prospera, ¿no? sí, sí, sí. a mí es mi orgullo. Tan inútil no seré, ¿no? Por, mi, por la parte que me toca, supongo, también a mis compañeros y todo, ¿no? pero bueno, por lo menos soy así. Sí, sí, sí. Porque, sí. a ver, hay profesores que pueden hacer mucho daño. Porque hay profesores que pueden hacer mucho bien. Espero no contarme otros que hacen daño. Pero un profesor puede hacer mucho daño. Puede estropear la vida de una persona. Puede eh, meterle ideas destructivas en la cabeza. Ahora está. De modo otra vez a Bilbao Guzmán. Sí, sí. ¿No? Sí. Guzmán causó decenas de, millones, decenas de miles de muertos. Pues un señor, porque es un señor que era profesor y debía ser muy buen profesor, lo que, parece, lo que dicen los biógrafos. Que era un capacidad de, de convencimiento, tal, que hablaba muy bien, que se expresaba muy bien. Y llevaba mucha gente a la desgracia. No me gustaría ser así. Por lo menos no hacer daño. ¿no? sí, sí, sí, sí. hay profesores que hacen mucho bien también a la gente. Entonces, eh, la medida que me toca, y no creo que sea para mí, conseguir que, que vea que la gente que me rodea. Porque le va bien a mí es lo que más orgulloso... Yo siempre digo una cosa que puede parecer una... Una buta. mira, cuando soy joven muchas veces os pagaba el café o cuando tenía... ¿No? Si vivía si, así, sin si, si, un duro, pues a veces os pagaba el café. No estábamos, cuando... estábamos, ¿Eh? la mayoría estábamos. Sí. <risa> Pero bueno, eh, lo que quiero yo es cuando sean mayores no tener que pagarlo yo. Pero no porque no, no porque no pueda pagarlo yo, sino porque ellos pueden pagar un café al viejo. Eso es mi orgullo, que mis alumnos le puedan pagar un café al viejo. Mm. Sí, sí, sí. Porque tengo un bar que queda pagado, profesor. Pero no porque que me lo paguen, sino que puedan sí, sí, sí, sí. verlos... Es una cuestión también los, de madurez, ¿no? Claro, de crecer, ver, ¿no? Verlos maduros y que les va bien, que pueden pagar un café sí, sí, sí. El viejo, ¿no? Sí, sí, sí, Pero no es que... Eso es mi orgullo. Siempre se lo digo a muchos alumnos. ¿No? Pues vamos a pasar uh. a las primeras preguntas. A ver, eh, Gai, que... Porque la verdad es que llevamos 35 minutos charlando sí. y... Y seguro que hay gente que ya, pues, en las distintas redes sociales quiere preguntar, ¿no? Y hay una pregunta de Cristian Bedoya en YouTube. ¿Puede un microestado... Aquí volvemos ya, salimos de los temas venga, personales venga. y tal. ¿Puede un microestado realizar el cálculo económico de manera más eficiente o necesariamente depende del modelo económico socialista o de libre mercado y no de la escala? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Pregunta de Cristian Bedoya. Es muy grande. Porque, efectivamente... Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, por un motivo, obviamente el sistema económico e influye, ¿no? Pero escala también, es decir, Rodbaro apunta muy bien a, a los límites, Rodbaro, Peter Klein, a, a, apunta mucho a la, a la idea del cálculo económico en la gran organización. Y También hay problemas de cálculo interno en la gran organización, aunque, aunque sea formalmente de propiedad privada, yo creo que el problema de cálculo es un problema de que existan benchmarks, de que exista competencia, de que existan formas de comparar unas con las otras. Si, una, si es en ese microestado hay una sola organización, aunque sea privada, difícilmente puede calcularse algo que compita con el resto. ¿no? La, la importancia es la, la pluralidad, la escala. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Pero claro, el Estado pequeño... Tiene la ventaja, yo creo que ha calculado algo mejor. Aunque calcule mal, calcule algo mejor que lo más grande. Salvo que el más grande se descentralice mucho. Claro. Salvo que el más grande aprenda del más pequeño, del más porque pequeño. al final al final, la descentralización radical las es empresas, esa, ¿no? Las empresas tuvieron que descentralizarse y competir entre ellas también. La forma M, ¿no? Multidivisional. Es decir, Las empresas tuvieron que dividirse. En fragmentarse como por lo menos organizativamente, en empresas pequeñas que tienen cierta competencia, porque si no también tienen problema de cálculo terrible. Es muy interesante esa pregunta. Hay otra que yo que... Kevin creo... Carson dice que eso es lo relevante. Que Kevin Carson es un anarquista mutualista, un capitalista de izquierda, es un mutualista. Eh, dice que la, la relevante no es privado público, no pequeño grande. Eh. Claro, claro. Hay otro tema, y otra pregunta. Tema que hemos tocado en mil conversaciones, profesor. Que además yo, pues, ahí tengo que decir que he aprendido, bueno, yo siempre aprendo usted constantemente, pero, pero eh, esto sí lo he aprendido hace poco. ¿Podría extenderse, pregunta Nicolás Restrepo en YouTube, sobre la idea de que los partidos políticos se organizan en anarquía? No, Incluso lo podemos extender al Estado también. Es ¿Existe al interior del es Estado contra, la anarquía? Es contraintuitivo. Pero es la tesis de Prudum. La anarquía es la madre del orden. Solo una gran organización puede funcionar si es anárquica. Y los partidos también funcionan anarquía. Acabamos de ver Susana Díaz, que dicen que no quieren que se presente, pues se presenta igual. Porque Pedro Sánchez no puede hacer que Susana Díaz no se presente. Claro. Claro, esto es muy curioso, porque uno piensa que. Los Acabo partidos... de ver hoy que los diputados de Ciudadanos se marcharon del partido y Carrimada se lo prohíbe. Sí, sí. Se marchan igual. No. Porque no que te... La capacidad... De, los partidos tienen que organizarse por medios anarquistas. Tienen que organizarse bien por ideas, bien por lealtades o lealtades personales, o bien por la expectativa de obtener algún trabajo, algún cargo, algún tipo de cosas. Si no, es muy difícil juntarlo. Y, y las dos funcionan. La ideología puede funcionar y la otra también. Pero no por la fuerza. en esas desarrimadas no le, no le manda a la policía al diputado tony Cantó cuando se marchó. Que no puede tampoco. La única forma que tienen que hacerlo es comenzar lo que se quede. Bien ofreciéndole algún cargo, alguna expectativa, bien por realidad ideológica. Ahí el tema quizás sea, pues efectivamente, que, que, que, que la informalidad o, o que las normas informales son más relevantes. Bueno, o, o que a lo mejor ni siquiera hay normas informales. No, las, las suele haber, suele haber sí. unas leyes, unas leyes no escritas. Pero básicamente lo que te ata es, es el partido es que, es, que, es, que, es que seas ideológicamente muy afín como el caso de una religión una iglesia o un, o un partido muy ideologizado o que te prometen algún tipo de cargos de cargo, espe, o espe, o cargo de beneficio simbólico no tiene que ser solo un cargo uh, sí, sí. No, porque, alguna expectativa de algo si no es capaz de dar nada es muy fácil que partidos se les de hecho cuando los partidos pierden la expectativa de ganar se les vandan todos y se fija <risa> claro claro porque el que manda no, no, no manda manda no es capaz de darles nada pero para un austriaco el poder económico no es realmente un poder. Estrictamente hablando. Sí, estrictamente sí. hablando. Sí. El poder es resultado de la acción violenta. ¿no? Claro, que tú no puedes hacer que te hagan un daño, sino si te marchas. Sí sí, sí, sí, sí. sí, Hay otra pregunta de Juan de Bailada en YouTube. Muy interesante también la pregunta. Profesor, usted ha dicho en varias ocasiones que la causa libertaria está muy necesitada de historiadores. ¿Podría mencionarnos dos o tres temas históricos que, en su, en su opinión, merezca la pena investigar? A ver, a mí, a, ver ya, a mí me gustan mucho, y no están estudiados, las épocas sin Estado. En la historia, que muchas veces, se zanjan, por ejemplo, como... La caída, a mí hay una época que me interesa especialmente, que es la caída de Roma. Ahora... Esa etapa muy interesante. Pero en la caída de Roma, por ejemplo, ese es, tema podría estudiarse, que seguramente no hay fuentes, ¿no? Pero que usando la arqueología podría llegarse al a descubrimiento. ¿La época, qué, ¿Qué pasó tras la caída de Roma? Porque, ¿cuál Slade un libro que se llama Escape from Roma? Y dice que lo mejor, lo mejor que hizo Roma fue romperse, fue desaparecer. Que el gran éxito de Europa es que desapareció el Imperio Romano, que era como un lastre. Y que Europa se fomentara en, en mil estados. Lo dice él, que es un historiador, creo... Un historiador académico muy serio, ¿no? Sí, sí. Y creo que ahí sea... me viene a la mente un libro que me recomendó usted en su momento, que es Aujo y Caída de las Grandes Potencias. Es, Son cuestiones de colapso también, ¿no? De colapso también, que el imperio colapso. Sí, sí sí, sí, sí. Se sí, sí. sí, sí, sí. llama overstretch. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Pero es una cuestión de cálculo. El, el, Paul el... Kennedy. Teóricamente el imperio, cuando... Todo, toda la historia de los imperios. Todo, después toda la historia de la... en España de las constelaciones de estados. ¿No? Las taifas, por ejemplo, o los reinos cristianos. ¿no? ¿Cómo operaban? Por ejemplo, las, taifas, las taifas eran casi anáticas, de es Fichar. Una, es una etapa buena para el Pero después, lo que digo es estudiar, por ejemplo, la historia contemporánea o cada uno el tema de historia cristiana, o la historia de la cultura, o la historia del de, arte, lo tenemos, aplicarle claves de, de, otro, de otro tipo. No, no, no solo las, las, las claves convencionales. Pero, cuando se sean historia... Eh, económica, pues siempre nos dicen que unos, unas sociedades terribles y, y gracias a los sindicatos y todo eso, pues el, el, se desarrolló la vida de los obreros. ¿Y ¿Por qué no estudiamos eso? A ver si fue verdad o no. ¿No? Es impedido. Porque, porque, porque hay muchos temas, no digo que cada uno estudie su tema, pero desde, desde otro punto de vista y, y sobre todo con otra base política y económica. Porque los, los marxistas son gente muy inteligente. Yo siempre respeté mucho el marxismo, aunque no lo soy. Yo reconozco que son gente muy. que se toman en serio su cosa y, y que estudian todo. Es que hay estudios muy buenos del arte, los de, los de Lukács o los de Hauser. Hay, hay estudios de historia de, de todas las disciplinas, de historia económica, tenemos trabajos fantásticos. El ¿no? no Christopher Hill, por, por en la cabeza, Epi Thompson, ¿no? Y se toman todos los temas en serio. Nosotros también tenemos, nosotros tenemos que dar un contradiscurso, pero es necesario que se estudien esos temas también, desde otra óptica. Entonces, Ojo, claro. sobre otra base económica, o desde otro punto de vista, porque hay que verlo siempre como un conflicto de, de, de señores contra siervos o, o, de, o, de, o, o en términos de guerras de clase. No se puede ver de otra forma, no se puede buscar, por ejemplo, si había armonía en aquellos tiempos, o, o destacar también los, las etapas de la historia más armónicas, ¿no? o las etapas de paz. Porque siempre también estudiamos los conflictos, las guerras, cosas por el estilo. ¿Qué pasa con las épocas de paz? Las épocas de prosperidad, qué pasaba allí, qué, qué, era, lo, qué era lo que llevaba a esa prosperidad. ¿No? O sea, hay muchas épocas en la historia de prosperidad, cualquier que le guste a usted, solo que estudiarla de, de otra forma. Claro, mm. es, muy, es, muy interesante. Sí, es muy interesante, porque al final es modificar el chip con base, digamos, a otro enfoque analítico. ¿no? Claro. O sea, al final el marxismo es un instrumento analítico, una herramienta para entender. E interpretar la historia, pues, claro, pero, pues, pues darle para, la vuelta. ¿no? Que ¿Para que te conformes? Estamos muy conformados con ella. Nos falta, nos falta, digamos, a la gente que creemos en las ideas de la libertad, nos falta arqueología y por arqueología, un lado, y arqueología, épica arqueología, por otro. Y épica también, pero arqueología. Pero, por ejemplo, estamos hablando de esto. También fue un shock cuando el, el libro de Hayek y de Aston sobre, sobre el capitalismo y los historiadores o sobre la revolución industrial. Porque decía cosas que yo jamás, nunca había oído. Dice sí. que Fue una época en que los trabajadores mejoraron su nivel de vida... Etcétera, etcétera, etcétera, una serie de cosas que no era como me decían a mí. Claro, sí. ¿no? Que era una cosa de una explotación salvaje hasta que llegó el marxismo a redimirlos. No, no, no era así. No era así. Entonces, por lo menos se discute eso. A lo mejor por menos le planta cara al otro discurso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a ver cuál tiene razón. Pues claro que es necesario en muchos aspectos. A mí me abre los ojos muchas, muchas cosas de este estilo. Sí, sí. A sí, sí. Es que en la historia se aprenden. Se aprenden muchas cosas. Vamos a hacer otra pregunta de, de Yolki Ríos López en Facebook. Pregunta, ¿necesita el capitalismo de la pobreza para existir? No. ¿En un país donde sus ciudadanos no son pobres existe el capitalismo? Eh, a ver, vamos a ver. Creo que estos días ya me, me expandí bastante en el tema. La pobreza no es necesaria. Además, sería absurdo. si la gente es pobre no puede, no puede ni producir ni consumir. Claro, ¿no? Aquí le vas a vender los coches después también, ¿no? Coches, Así, las lavadoras las neveras. ¿no? Ojalá, por ejemplo, siempre digo que, que las empresas españolas le de maravilla que África prosperase, porque son gente que aún uno tiene neveras, que uno tiene autos y, y, y se le puede vender. ¿no? Entonces, claro que no es necesaria la pobreza. Incluso en las propias sociales, si la, si la gente deja de ser pobre, el capitalismo puede mejorar, se, se, se ahorraría más, se, se, se invertiría más, es decir, una cosa no necesita ninguna. capitalismo capitalismo es un evento histórico muy raro y no es natural, y no me caso de decirlo, no es natural. Se dan unos sitios concretos, unas circunstancias concretas, y como triunfa se expande, y se expande sin ser conscientes de cómo funciona, ni a qué se debe. Simplemente vemos que si tenemos industrias como que son más ricos, pero no sabemos el proceso, el proceso de capitalización, el proceso previo de acumulación, de inversión, etc. Es un proceso bastante sofisticado. Simplemente lo que hacemos es nos adaptamos, creamos una empresa, vendemos los atales, vemos que funciona y ganamos. Pero no entendemos el proceso. Y el proceso necesita de comprensión, necesita de justificación. Eso es lo que nos falla. Pues las sociedades pobres, en los países pobres normalmente lo que no hay es mucho, no hay mucho capitalismo lo que me temo. Claro. En los países que hay mucho capitalismo, a ver, depende de que, también a qué le llamemos pobre. Si es en términos absolutos o en términos relativos. Yo vi unas comparaciones de renta, un pobre suizo, lo que se considera un pobre en Suiza, por ejemplo, es clase media mundial, mm. más que clase media mundial. Lo pues que vale. se considera, no, no sé si es pobre o no, lo que se considera un pobre en Suiza. La renta de un pobre en Suiza es muy superior a la media mundial, es pobre o rico, es pobre en Suiza, sería rico en el resto del mundo, o de clase media en el resto del mundo. Sí. Entonces, eso va, siempre va a haber un colectivo más pobre en una sociedad, como va siempre a siempre haber un colectivo más rico. En, otro, como en cualquier colectivo va a haber el más alto del grupo, y el más bajo del grupo, el más gordo del grupo, el más flaco del grupo, y en cualquier colectivo humano, en, en, donde estamos ahora juntos, los que estamos aquí, siempre hay el más rico y el más pobre. Si empezamos a medir al céntimo, si, tiene que, haber, tiene que haberlo. Y un 10% más rico y un 10% más pobre. Ahora, yo creo que el capitalismo contribuye bastante a la reducción de la pobreza absoluta. Allí donde hay mucho capitalismo, la pobreza absoluta está casi desterrada. Por absoluta me refiero a la inanición, a la falta de ropa, sí, incluso sí. a la falta de abrigo. Sí sí. ¿No? sí, sí. Hay una pregunta de Alejandro Ponce, también en YouTube. ¿Cuáles son los autores contemporáneos cuya producción intelectual? Deberíamos monitorear para seguir la evolución de las ideas liberales. Podríamos añadir qué autores son los más sugerentes a día de hoy. Es que hay muchos, depende de qué tema también. Yo este año recomendé en una lista que me pidieron en, en Libertad Digital, me pidieron una lista. De, es curioso, recomendé a, aparte del slide del que a claro, a Zubop, Zubok, No, ¿a esto ¿cómo se llama? Susana, Susana Zubok. Incluso desde el punto de vista libertario, la era del capitalismo de la vigilancia. ¿Y ella no se autoidentifica? No, no, no, no, no, no, pero sus conclusiones sí que lo son. No creo, no creo que lo sepan, pero sus conclusiones sí que lo son. Ese es un autor que, una autora que sí que me gustaría que, que se fuera controlando. ¿no? Sí, sí, yo cuando la recomendó me compré inmediatamente el libro de Capitalismo de la vigilancia y. Y es un libro imponente. ¿eh? ¿Y te gustó? Y con, me gustó. ¿Y, y concuerdas es que es más libertario de lo que parece? ¿eh? Así es, así es, así es, así es. Sí, sí, sí hay una preocupación por, sí, sí, por la libertad brutal ahí dentro. Y la primera parte es excelente, ¿no? O sea, sí, es, sí. Es, es un trabajo monumental. Sí. Monumental. Yo, yo lo disfruté muchísimo. Sí, sí, es un trabajo monumental. Y muchísimo. además de Zuboff. A ver, ya a mí me, me gustan muchas cosas. Por ejemplo, bueno, los austriacos. Bueno, quiero leer a Walter Langlois, ¿no? Claro, como cuál es se va, se va especializando. Entonces, hay como áreas de conocimiento. Acaba Jópez de sacar un libro, algo así como Evolución y Prosperidad, algo así. No me acuerdo, perdón por el título, pero acaba de sacarlo estos días, traducido al español. Ya lo voy a comprar inmediatamente, por ejemplo. ¿No? Porque es un autor que me resulta muy sugerente, aunque no esté necesariamente de acuerdo con todo. Claro. Siempre, siempre sugerente, no dice cosas, no repite. ¿no? Entonces es un autor que me, me resulta muy... Muy interesante, de los austriacos. vivos, debe ser el más, el que, como más reconocido, ¿no? Entonces sí, me, sí, me también, se... también se ha metido en temas muy políticamente incorrectos. Sí, no, pero es que lo, precisamente porque los toca. Aborda sí. temas que no se tocan. Repito, no tengo que estar de acuerdo con él. Claro. Pues, pero sí que me gusta que toque esos temas, porque normalmente no, no se abordan nunca, son como tabús. Claro, claro. claro. Y él entra, entra a analizarlos. Pero claro, tengo tantas cosas en la cabeza que no sé cómo. Como decir, ahora estoy leyendo, por ejemplo, sobre el cristianismo. También me interesa, me interesa mucho. Y ahí, por ejemplo, el de Tom Holland, que es un autor muy interesante, es un historiador. Es una cosa de más divulgación. Ejemplo, Dominio, un libro que me interesó muchísimo. ¿No? Dominio. Sí, Dominio, sí. Que es una historia del cristianismo, pero explica cómo seguimos siendo cristianos. Más, más cristianos probablemente que antes. Mm. Solo que no decimos que lo somos. Pero explica que nuestros valores son radicalmente cristianos, incluso por ejemplo todos los valores nuevos, de, los debates nuevos sobre el LGTBI, o, son profundamente cristianos. Y, y, y que probablemente no, no se den de la misma forma en otras culturas. Claro. Porque implica digamos, un reconocimiento de la dignidad humana, que no se dan en otras culturas. Que, digamos, que el individuo no está sometido al colectivo, tiene derecho... A pecar el mismo, por supuesto, a llevar su cuerpo. Así pero digo, que al final es una secularización, en muchos otros movimientos, es una secularización de valores cristianos. Sí. Y además lo van analizando así, es, es precioso, ¿no? Como cosas que no veían. Porque su tesis es que somos más cristianos aunque antes. Claro. estas cosas no se definen como cristianos en el sentido religioso, pero sus valores son profundamente cristianos. Sí. No, o sea, sí. es terriblemente interesante la, sí. la, la idea. Se llama sí, dominio, sí. o sea, es un por ejemplo me muy interesante. Es un historiador muy interesante, que toca épocas de la antigüedad y me gusta mucho. Pero eso es lo cristianismo me gustó mucho también. Vamos a seguir vamos a seguir con una... Hay una pregunta en de, de YouTube también, de Libertad Ninja, que dice, ¿qué criticaría del capitalismo y qué alabaría del socialismo? A ver, el capitalismo es cierto que cierta banalización de la vida produce. Y cierto, y cierto ¿cómo decirlo...? Daniel Bell. ¿no? Daniel Bell, ¿no? Que es cierto. Como que pierdes las bases por la casa y te vuelves muy consumista, muy frívolo. no, Y eso, eso es una cosa que banaliza. Y claro, y, y el socialismo, claro, su preocupación por, por el trabajador, por el pobre, ¿no? Y eso me gusta, siempre, siempre me gusta mucho. Por lo menos que se interese por mejorar las condiciones. Yo creo que las. Me interesa el fin que tiene, no los medios que usa. Claro. Los medios creo que son los equivocados. Pero me interesa que se preocupe por el trabajador y por, lo, por la gente separecida y este tipo de cosas así. ¿no? Y, ¿no? y es cierto que hay muchas injusticias en el mundo y busca, combat busca combatirlas. Y, es, y hizo mucho por combatir muchas injusticias. Lo que pasa es que los medios que usan no son los correctos y probablemente a veces agravan las injusticias o las cambian de forma. ¿no? Claro, las cambian sí. de forma, yo sí. creo, ¿no? Pero bueno, tiene su preocupación. Hay cierto... Supongo que la, la, mucha gente... Hay gente realmente honrada queda su vida por, por defender a los demás o defender la una, una causa de los más pobres. Bueno, yo no, no tengo la menor duda. Sí. Que una persona sea sacrificada, justa y noble no quiere decir que claro. mm. Ni que tenga las respuestas para resolver determinados problemas de naturaleza efectivamente, social. ¿no? Efectivamente. Y lograr el bienestar. Mm. Yo, yo, por supuesto, que conozco a muchos socialistas de buen corazón, ¿no? sí, Los amigos, los lo lo lo respeto mucho. Sí, sí, yo también. Yo también. Y, y, y es verdad que en, en el tema del estudio muchos de ellos son muy serios. Son o muy sea, serios. No es gente que se, se, se preocupa por saber dónde está, se preocupa por estudiar, por ejemplo, política pública para, con ánimo de mejorar la vida de la, de la comunidad, pero efectivamente los medios son terriblemente equivocados. Ay, son muy buenos, algunos son muy buenos. Sí, son muy, son muy, muy serios. No... Un terrible, claro, se, lo toman, se lo toman en serio. Se, ¿no se lo creo? toman en serio. Tiene que ser. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, Eso, eso no significa que no estén equivocados. En mi opinión, sí, pero que se lo tomen en serio también, es una cosa digna de, de respetar. Sí, pero, pero hay una cuestión ética, ¿no? Ahí, porque al final sí que en el socialismo hay, por ejemplo, ese canto a la dignidad humana es cuando menos dudoso si lo que prima es una coacción estatal, ¿no? Claro, no, porque al final los medios o sea, al final si sí hay una hay un medios, problema sí, de naturaleza la ética preocupación muy, muy, que hay abuso en grandes. el mundo no tengo la menor duda sí sí sí claro incluso sí, abuso sí. por parte de empresarios no tengo la menor duda sí, por supuesto Para, el problema que la solución sea esa es, es también lo veo con dudas. Bueno, el, el liberalismo no defiende, defiende el proceso de mercado, no, la, no al empresario. ¿no? Efectivamente, es eso, eso otra cosa también. Eso es clave, es es clave también dejarlo, dejarlo muy claro, claro dejarlo a todo el mundo. Claro, ¿no? sí. Al final, una un gente comprometida con la libertad, yo creo que todos defendemos el proceso de mercado como un proceso de cooperación y un juego pues, no es solo de ganamos todos. Es que, cuidado, una cosa es el mercado y otra cosa es el capitalismo. Sí. ¿Eh? Están emparentados, pero no es lo mismo. Capitalismo implica también autocontrol sí. y el capitalismo implica normalmente una serie de costumbres y de hábitos de vida que llevan al capitalismo. La frugalidad, la diligencia, el ahorro, el trabajo, ese tipo de cosas, son muy necesarias y no son necesariamente naturales. No, no. Claro que no Pero vaya que lo que nos gusta es la competencia, el mercado, sí, la sí. innovación, no los empresarios per claro, se. Claro. Es, una, es una parte Porque fundamental. Una persona, exacto, puede ser. Hay, una, hay una otra pregunta de en YouTube también, de Leonel Morales, que dice, ¿subsiste la comunidad en las ciudades cosmopolitas densamente pobladas? ¿Hay en ellas fuerzas que destruyen la comunidad? Me refiero a esa comunidad que afirma la identidad individual, como, como decía. Sí, hay fuerzas que la destruyen. Hay gente que les gusta... Lo... A ver, a ver, yo no critico una cosa ni la otra. Las ciudades son anónimas y eso da lugar a, pues, a muchas libertades, eso está claro, ¿no? Pero también lleva no a que no eres nadie. Nadie, no, no seas nadie, tu trabajo, tu posición, pero nadie le importas No quiere decir. Nadie se preocupa por ti, nadie te conocen O sea, el ser anónimo es bueno en un sitio, pero es malo en el otro. Como digo yo, a ver, yo como soy yo. Cuando voy a una ciudad grande, <coughs> veo miles y miles de personas, no veo una cara amiga miles y miles de personas. En cambio, yo cuando ando por mi pequeña ciudad o ando por, donde, por, mi, por mi pueblo, por mi barrio, pues la gente me conoce, y le importo, para bien o para mal, claro no sé qué le caiga bien a todos, ¿no? pero forma parte de una pequeña parte de su vida, no sé cómo decirlo, y veo caras, amigas me conocen, y eso a mí me, me es muy satisfactorio y, y, y tener relaciones más o menos mmm, estables en el tiempo decir de mis vecinos de toda la vida es, a mí esas cosas me gustan no sé que nos podemos ayudar mutuamente en, en muchas cosas etcétera no no no es sin idealizarlo tampoco no claro pero sé que es, que es otro fundamento esa comunidad en una ciudad no la pierdo ciudad venga pase sí. siguiente no lo cual, en un tipo de no es así. Sí, sí, sí. sí, Eduardo García en Facebook nos pregunta, le pregunta, ¿eh, ¿Cree usted que Internet promueve el liberalismo? ¿Hay esperanza, por ejemplo, en esta región, en Iberoamérica, donde colectivismos de todo tipo han gobernado históricamente? Sí, Internet colabora. Pues paciencia hay que tener siempre. La gente... Y eso pasa las ideas, lo quiere ya. ¿eh? Lo quiere ya. Cualquier, idea, cualquier ideología tarda normalmente 100 o 200 años en asentarse. No es ya. Queremos aquí y lo queremos ahora. Es una, es una, es una cuestión de, también de, de, de, de cómo afecta el, la perfección temporal moderna a todo. ¿no? Ahora los cristianos empezaron, empezaron pocos, por lo que se cuenta, ¿no? Y tardaron 400 o 500 años. En llegar a establecerse, pero empezaron, pues parece que eran 14, ¿no? O trece. Cristo y los apóstoles. Y mira, pues hicieron, pero no fueron corriendo. pasa parece que cuando empezamos nosotros, pues estaba, estaba don Jesús y, y, y los hermanos rey. Y poco más, ¿no? Y mira lo que va habiendo, ¿no? Si sí, hay de todo. Mira de lo de que todo. va habiendo. Y, y yo creo que va viendo más. Internet hace mucho. Pero repito, paciencia y estudio. Yo sé que en mi generación no, yo no voy a ver el, ni en capia ni un estado mínimo. Eh. Ya ni ya en capia. <risa> un estado pequeñito. Así. Yo no lo voy a ver en, en mi país. Si sé, voy a morir no noviembre. Eso lo tengo claro. Trata de que ustedes en el futuro vayan sentando las bases para el futuro, mm. para que pensaran un poco a largo plazo, no a corto plazo. Pero bueno, lo que sí parece es que la evolución mm. está siendo muy positiva, ¿no? Yo creo que sí. sí. O sea, que, hay, que en esa, digamos, mm -hmm. capacidad para permear comunidades sociales de distinta naturaleza, ah, no, no, las claro, ideas es, de la libertad... Es impensable no, la gente no se da cuenta de lo que lo creció en poco tiempo. Mm. Sí, sí, sí. sí, sí cómo sí, era sí. antes y cómo es ahora. Sí, yo no, si ahora, si ahora hay, hay cursos de verano y hay cosas, y, y hay una universidad como esta. Después hay, hay muchos foros y grupos y cosas así por el estilo. Sí, sí sí ¿No? sí, sí. no, no, no, no. Por ejemplo, que no tanto muchos. en Guatemala, gracias a la Universidad Francisco Marroquín, donde estamos, como en España, que conocemos bien el entorno, pues la verdad es que esa, el crecimiento, desde mi punto de vista, es brutal. Yo, por ejemplo, cuando empecé a conocer esas ideas, gracias a usted, éramos como marginados en las facultades. Totalmente. Ahora ya se estudian, claro, claro. Ahora ya en los manuales aparece efectivamente. Calle. Y aparece, jope, jope, sí. Pero no es eso a lo que me refiero. Con calma, estudio, paciencia y no pretendan convencer al mundo. Convenzan a su novia, a su novio, a su padre, a su madre ya bastante. Es, o sea, la gente que los rodee. No pretendan convencer a la, a la, a la sociedad. Convenza, y no solo eso, convenza, convenza o. Pero, y si también se convence a través del ejemplo, ¿eh? básicamente a través del ejemplo, no por muchos argumentos que tenés. Si, si ve que usted es una persona honrada, que es trabajadora, que funciona bien y, y, y, y que tiene estas ideas, es el mejor ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Pero otro, paciencia, todo llegará. Lo que que ninguna idea es llegar y. Es más, si llega y gana, mala cosa. Porque igual que llega y gana, también llega y se derrumba. Claro. <risa> no, la idea es que se consolide, ¿no? Que se consolide, por eso. Y Capito, que yo tiempo. no la voy a ver. Yo no la voy a ver. Pero así hay, hay que seguir explicándola. Sí, sí, sí. Yo soy consciente que no la voy a ver. ¿Son los anarcocapitalistas los mejores minarquistas, en el fondo? ¿Minarquistas? Sí. Porque al final son los que desplazan ¿no? el debate, ¿no? Ah, claro. Es que si no, si no fuera por esto, el debate estaría mucho, estaría mucho más. Uh, Estaría, estaría centrado no en el minarquismo, sino en las ideas del de liberalismo clásico de, de cuatro o cinco funciones esenciales y cosas por el estilo. Así es. Eso es. Desplaza el debate y, y pone a los otros contra las cuerdas, que, que tienen que empezar a justificar. También te digo que los minarquistas son los mejores amigos del Estado. Sí. Porque yo no encuentro a nadie que defienda mejor el Estado que ellos. Estoy buscando siempre argumentos para justificarlo. Claro. Y lo hacen bien, ¿eh? En, en esas cosas sí que lo hacen bien. Ahora, profesor, técnicamente el Estado, y esto también es algo que hemos discutido y que hemos pasado tardes hablando, el Estado es un éxito como forma política. Ha vencido a otras formas sí. políticas en competencia. ¿no? Es resultado de un particular proceso histórico, los que ponen las primeras piedras del Estado o del edificio del Estado no sabían que estaban construyendo. ¿no? no, no, no. Entonces, entonces, hay que reconocerle eso también al Estado. El Estado sí. resulta de de un proceso histórico en el cual vence otras formas políticas, ¿no? Definitivamente, pero cuidado, hay la idea que solo el bien evoluciona, el mal también, eh, ya, ya, ya, claro, un traficante de esclavos de hoy no es como el de antes, ¿eh? sí, sí, sí, sí. también superó otras formas y así. Sí, sí, sí. <risa> también fica? evolucionó, sí. También evolucionó, sí, sí, usan sí, el sí. GPS, usan el Paypal. Sí, sí, sí, ¿no? sí definitivamente. <risa> definitivamente. Sí. Bueno, pero hay otro punto ahí que, que hay muchos estados, esa es, otra, esa es otra variedad, aunque el ADN es el mismo, sí, la cuanto violencia... más cuanto, cuanto más haya, mejor. Por claro. Que son las personas. Cuanto claro. más haya, mejor. Porque más, menos escala tendrán y menos capacidad de... Pues de, de... A ver, las... sí que influye. A ver, no es, no es el único factor. Pero la Alemania, dividida en 40 estados, no hacía el daño que hizo una Alemania de unida. Eso por un ejemplo. Porque en cuanto se juntan, cambian de escala, la capacidad pues, de, de agresión, o sea, que no, no tienen por qué hacerla todos, obviamente, probablemente vengan a valores grandes, no se mete con nadie, ¿no? Le digo que en su momento, cuando se unió, no fue una cosa positiva. Sí. Sí. No es necesariamente positiva. No, no, no, por supuesto que no. Y de ser unos países que eran relativamente pacíficos, que... Después de las guerras entre ellos cuando había guerra entre los estados alemanes, eran guerras a lo mejor con 10 muertos, con 3 muertos, una cosa, una, una escaramuzas. Claro, cuando juntas eh, en 100 millones las guerras empiezan a causar centenares de miles o millones de muertos. La escala cambia, y la escala de acertamiento también. Sí sí, sí, sí, sí, definitivamente. Pues en la escala es importante, aunque el ser humano sea el mismo, la capacidad de, de concentrar, digamos, la violencia es mucho menor. Y, y muchos otros aspectos, el comercio y otras cosas, realmente se ven favorecidos por, por ese tipo de, de pequeños... Por, para lo que parezca. Sí, sí, sí. Hay una pregunta que ya, que ya estamos acabando, ¿no?, por motivos de tiempo, ¿no?, de, de Leonel Morales en YouTube. ¿Sigue vigente el debate del socialismo, el cálculo económico? ¿Hay quien defiende el socialismo con argumentos debatibles en este momento? Porque dice que, a él, me parece que el socialismo actual es más corrección política que argumentos, ¿no? Y, y, y, y acaba leonel Morales con otra, una pregunta final, que es, ¿apoya el profesor Miguel Ancho Bastos un anarcocapitalismo sin autoridades en todos los ámbitos? A ver, el socialismo sigue existiendo, efectivamente, pero es lo que explica Godfrey, tío, esto él llevó tantos palos en lo económico, que tiene que refugiarse en otro tipo de, de causas. Pero cuidado, el marxismo es una ideología económica, no centro. además que la economía es central para él. Y el hecho de haber sido derrotado en los ámbitos económicos fue un golpe casi mortal para ellos Que se refugie en o se mezcle con otras ideas es una especie de salvación o de conservación, pero, pero pierde la esencia del marxismo, desde luego, ¿no? Y claro, el socialismo normalmente no, no se estudia tampoco a nivel teórico serio. Lo del cálculo y así lo estudia poca gente. Y el socialismo en profundidad tampoco está estudiado. Creo que muchas veces en estos debates se usan más argumentos emotivos que argumentos teóricos. Por ambos bandos, ¿eh? Cuidado. Por ambos bandos. Eh, ¿Cuál es la otra cuestión? Si, si en el fondo apoya un anarcocapitalismo sin autoridad. No. No, no podría funcionar. Se necesita autoritas. Necesita, claro, un, pues, unos referentes morales y un unas guías y necesita un establecimiento de unos valores morales. Una sociedad sin valores morales no puede ser vivida. Sí. Necesitamos saber que el vecino no nos va a envenenar. Sí. ¿No? Necesitamos unos, unos valores morales que, que necesitamos, hablando que el vecino también nos va a ayudar si nos hace falta o que nos pueda ayudar, que no, que, no, que no se esté contra nosotros. ¿no? Claro que eso, ese valor nos esos valores los da las autoridades, las autoridades, o, o lo que llamaba Joppe, pues, la comunidad la aristocracia natural, porque aquellas personas entre nosotros que son como referente pues, de moral o de ejemplo entre nosotros, sí, sí, sí, ¿no? sí, que puede ser una persona sabia, puede ser una persona ecuánime, ¿no? Puede ser. pues pasa pasan todos los grupos. Por ejemplo, en los grupos de trabajadores, pues, siempre hay un obrero como más ecuánime, que, que pone paz y que consigue que las organizaciones funcionen. En un grupo de estudiantes, siempre hay un estudiante pues, como más ecuánimo, más tranquilo, que tiene algo más de, de sosiego, que, que pone paz en su grupo. Es una de las personas que se necesita. Y sin eso no puede vivir. Sí, o, sí. Dentro de los grupos de obreros hay obreros con más autoridad que otros. Eso lo he visto muchas veces. O otros obreros, profesor de profesores de universidad. Entre cualquier colectivo que se nos ocurra, hay siempre personas pues, cuya. Mmm, tienen como más peso a lo largo de opinar, sin que lo tengan formal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y esas autoridades son necesarias, cuando son necesarias. No, no, no es necesario. Es un poder. veces se confunde la palabra. Sí, sí. <risa> bueno, pues eh, por nuestra parte, creo que nada más solo agradecer al profesor Bastos su tiempo. La verdad es que es un honor compartir tertulia y tiempo con él, aprendiendo constantemente. Eh, a todos ustedes, pues, pedir disculpas a los que no pudimos, a los que no pudimos recoger sus preguntas. Y aquí, desde, desde el campus de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, pues, agradecer a los compañeros de Inumidia que han preparado todo esto. Agradecer al Instituto Joan de Lugo y al Instituto Juan de Mariana por estar ahí siempre en esta batalla de las ideas y por la libertad. Gracias a todos ustedes y gracias profesor, merecido homenaje el que le va a hacer ah, la no universidad lo... este fin de semana. No lo agradezco, pero lo merecido un homenaje. Muchas Muy gracias. Merecido. Sí. Y Ay. agradezco la, la entrevista, tan buena como siempre. Un abrazo grande para todos y hasta la próxima. Hoy, el mundo busca cursos en línea.